las plantillas del juego de Escape Room dentro de Genial. Entonces... Que hay que darle clic acá arriba a la izquierda para crear un nuevo, eh, un nuevo recurso interactivo. Los recursos de Geniali son esos, recursos interactivos. Y los Escape Rooms los vamos a encontrar en la categoría de Gamificación. Es, de hecho, una de las categorías más nuevas de juegos que ha incorporado Genially Entonces le vamos a dar crear un juego. Y ya que estamos en la categoría de gamificación, vamos a poder ver del lado izquierdo que está Escape Room. O si navegamos en la página hasta el último, último, último, último, último recurso. Aquí están los Escape Room. Aquí está el final. Y como les había dicho, vamos a concentrarnos solamente en los que son gratuitos. Entonces voy a filtrar los premium y nos quedamos. Ahí está solamente con los escape rooms gratuitos. Le di clic aquí en el nombre de Breakout Vibrant y me abre este preview de la plantilla. Y abajo si tiene opciones de colores, me da las opciones de color. Pero si no tiene opciones de color, nada más sale la parte de arriba. Y vamos a ver el preview. Eh, antes de usarla, me voy a ir al puro preview. Y le di iniciar. Le di el botón, dice el, bo el botón de vamos. Aquí abre una introducción de algo de qué se va a tratar este, este, este escape room. Y todo empieza con un índice. Generalmente hay una introducción en todos los escape, en todas las plantillas de escape room. Hay una introducción que suele ser una explicación al estudiante de qué se va a tratar la aventura, puede ser un video, este, puede ser texto, pero generalmente es algo donde le decimos al estudiante esto es lo que queremos que hagas en esta introducción y estos son los temas que tienes que tener en mente, etcétera Pero por lo general hay algún tipo de introducción a, de qué se va a tratar el juego. Y luego vendrán como tal... Los eh, retos o misiones que el estudiante tiene que cumplir. En este caso, en la plantilla básica, nos da una, un ejemplo de una misión que se pasa a manera de quiz, una con búsqueda, una con selección de imágenes correctas y un de sigue la serie. En los cuatro vamos recolectando eh, los, eh, las claves o las pistas para poderlas utilizar. En el final de la recompensa. Los pues voy a abrir muy, muy rápido. La plantilla trae un quiz. Le doy en empezar el quiz. Eh, viene. Esto habría que cambiarlo por nuestras opciones. Como en cualquier plantilla de Geniali. Sobre todo los que ya han utilizado las plantillas de quizzes. Me voy a respuesta correcta. Siguiente. Respuesta correcta. Siguiente. Respuesta correcta. Me, me pide 5 la plantilla. Ahí está. Siguiente. Y última. Terminé. Y al final me dice la primera clave es el número 7. La voy a anotar y la voy a guardar. Y regreso al siguiente. La siguiente misión que esta plantilla me propone es una de búsqueda. Entonces me aparece este ambiente completamente oscuro. Y me aparece esta lamparita. Y yo puedo arrastrar la lamparita y comenzar a buscar. Y me dice arriba, pulsa solo o da clic solo en las afirmaciones correctas. Entonces yo voy a tener frases ocultas por toda mi página y el estudiante va a tener que con la lamparita ir buscando cada una de ellas hasta encontrar las correctas. Entonces como en cualquier plantilla, no he encontrado, ya encontré, una, dos. Y la tercera... ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? Aquí está la correcta. Y me da el siguiente número secreto, que en este caso va a ser el cero. Lo otro que me propone en la plantilla es uno de imagen correcta. Y entonces vendrán dos imágenes. Una es correcta, otra es incorrecta. Habría que reemplazarlas, ¿no? Para hacer nuestra propia... Me voy a ir siguiendo solo las correctas para conseguir el tercer número... Y ahí está mi tercer número, secreto. Y por último, uno de sigue la serie. Le doy clic al de sigue la serie. Empezamos. ¿Y cuál es la forma que sigue? Entonces hay que completar aquí de manera correcta. Eh, sigue azul y va a ser este. Luego en este sigue rosa. ¿Y qué figura seguiría? ¿Es esta? ¿Sí, verdad? Sí. Y en este va a seguir corazón. Y es corazón hacia abajo. Entonces va a ser este. Ok. Y ya que conseguí todas mis claves. Podría ir al de recompensa. E introduzco el, la contraseña. Que fue 7092. Y listo. Me llevará. A una diapositiva donde podemos celebrar y aquí aparecería, ¿no? Le ponemos un textito motivador de lo has logrado, has podido terminar, has llegado al final. Ok. Esto es lo que tiene la plantilla de Breakout Vibrant. Los que ya conocen genially seguramente ya saben que los recursos interactivos tienen algo que se llama la paginación, o la manera en la que puedes mostrar o no a, a, los, a los que están viendo el recurso. Cómo pueden avanzar a través de él. Donde eh, se abren estas opciones de, de la paginación. Están aquí abajo. Voy a hacer zoom. Cuando ustedes abren un recurso. Ahora aparece aquí abajo. Dice navegación. Entonces ustedes les da, le dan clic ahí en navegación y se abre el panel lateral. También pueden, aquí está la pestañita del lado derecho. Ahí está la pestañita para ocultar el panel lateral. También de ahí lo pueden jalar y encontrar el apartado de navegación. Entonces tenemos uno, dos, tres opciones. La navegación de video. Eh, es de ustedes le ponen tiempo y se sigue todo corrido. La navegación estándar es lo que típicamente nos encontramos. Que hay un botón para next, next, next. Así como ir avanzando de, de slide. Cuando quieran hacer un juego de escape. Generalmente van a querer esta navegación de micrositio. De tal manera que el estudiante no se pueda ir a otra. A, a otro elemento del, del escape room a menos que le dé clic en algo que ustedes hayan programado para ese propósito. Ese es el, el por qué cambiar la navegación del recurso al modo de micrositio. Si lo dejan en estándar, pues el estudiante nada más va a ir teniendo que dar siguiente, siguiente, siguiente, sin necesidad de, de contestar nada ni de elegir nada. Entonces, primer tip, primera parte importante de los escape rooms, navegación de tipo micrositio, ahí está, ese es el, el primer tip importante, segundo tip importante va a ser la visualización, el menú de visualización, este se encuentra aquí arriba a la derecha, en el, ahí está el, el sandwichito para abrir como un menú, al lado donde está el botón de publicar ya tu Geniali, entonces le dan clic en el sándwichito y nos vamos a ir a preferencias, ¿sí? Y cuando le damos clic ahí en preferencias, nos va a aparecer esto y nos va a aparecer primero el menú de visualización. Les voy a explicar de qué se trata lo que está aquí. Bueno, uno, si aparece o no el botoncito de compartir. Ustedes si dicen, ah, no quiero que entre estudiantes les salga fácil la, el, la opción de compartirlo, pues lo pueden deshabilitar. Si lo pueden jugar o no en pantalla completa, seguramente sí querrán dejar el botoncito de pantalla completa. Y vienen estos dos que creo que son los principales a considerar, a platicar, si esto va a ser un tipo de juego de escape room. Genially por default, el indicador de, de interactividad por default siempre sale prendido. Entonces, si ustedes dejan el indicador de interactividad prendido, arriba a la derecha les va a salir a los estudiantes un botoncito a los que el estudiante le va a poder dar clic y les va a marcar sobre la pantalla todas aquellas cosas a las que se les puede dar clic y algo sucede. Entonces, si quieren que su juego de escape sea muy fácil, pues dejan el indicador de interactividad prendido para que el estudiante por lo menos le sea fácil encontrar a qué le puede dar clic. Si, que que si quieren subirle el nivel de reto, pues apagan el indicador de interactividad y ya el estudiante no va a saber a qué darle clic hasta que pase el mouse por ahí. O ustedes pongan algo que le indique o ya está más del, del control de ustedes, más que de Geniali, el saber a qué se le puede dar clic o no. Ese es uno. Y luego está igualito funciona el indicador de elementos arrastrables. Ustedes también lo pueden dejar prendido y al estudiante le va a indicar que algo se puede arrastrar, que algo se puede mover o lo pueden apagar y dejar que sea el estudiante el que lo tenga que, que averiguar. Ahorita les muestro un ejemplo de cómo se ve uno y otro. Entonces, bueno, ustedes primero recuerden que aquí en el panel de visualización, voy a otra vez recordar cómo llegamos aquí. Arriba a la derecha, abrir el menú, preferencias y visualización. Ustedes pueden controlar, sobre todo en estos dos, la manera como su escape room se juega. Aquí lo controla. Voy a hacer eh, el indicador de interactividad. Creo que ya muchos lo han visto. Entonces en ese no voy a hacer la prueba, pero me voy a ir con el de elementos arrastrables. No sé si alguien aquí, si nada más me hacen una reacción de aquí del Zoom, ¿alguien ya, ya, ya ha construido un Geniali con elementos arrastrables? Sí, tenemos unos poquitos. Marlene dice que sí. Hay eh, otra votación, sí. Y ya empiezan a aparecer varios, varios no y unos poquitos sí. Ok, va. Entonces, ¿Cómo me imagino yo eh, que pueden hacer eh, elementos arrastrables? Aquí yo tengo este ejemplo que puse en una, en una página. Y le puse, descubre lo que hay detrás de la caja. Si yo lo juego así, si lo dejo así... Pues obviamente ya está descubierto. Lo que yo quiero es que mi caja, que es el elemento arrastrable, originalmente esté encima de la herramienta y que sea lo que el estudiante tenga que descubrir cuando vaya jugando. ¿Cómo construyo esto? Primero, agregué mis tres elementos. Eh, los agregué a la página. ¿sí? Me traje un monito, me traje una herramienta y me traje una caja y los voy a acomodar en mi página quiero que esté la herramienta quiero que esté la caja quiero que esté la persona y quiero que la herramienta esté detrás de la caja es como el primer reto que tengo aquí ya me quedó la herramienta delante yo no quiero que el estudiante lo encuentre así quiero la herramienta atrás de la caja y esto lo voy a mostrar porque es algo que es de repente de lo un poquito menos conocido de Geniali. arriba a la derecha aparece este menú de capas y con estos botones yo puedo mover adelante y atrás las cosas. Entonces eso voy a hacer para mover mi herramienta detrás de la caja. Selecciono la herramienta, le doy clic en el de ordenar, las capitas y lo voy mandando para atrás. Para atrás, para atrás. Ya quedó detrás de la caja. Y ahora sí, ahí está. Ya está todo en su lugar. ¿Cómo se hace un elemento arrastrable? Selecciono mi caja. Y hay este iconito aquí. De una manita. Que dice arrastrar. Entonces yo le voy a dar clic ahí. En arrastrar. Y listo. Ya quedó lista esta página, esta escena, esta parte del juego, de que esa caja sea arrastrable y que cuando la arrastre, se revele la herramienta que está debajo. Lo voy a hacer. Lo abro y ahí está. Jalo la caja y ya está la herramienta. Y ya le puedo dar clic a la herramienta y me manda a una página que yo hice, cuando le doy clic, que dice, encontraste una herramienta que podrá, podrá ser útil para... Continuar tu misión. Y ya eso es nada más aquí la parte de la información. Y le puedo dar en continuar. Y la siguiente parte de la misión dice. Golpea el clavo correcto. Les voy a mostrar aquí. Que, Cómo fue que construí. Esta de golpea el clavo correcto. Esta de golpea el clavo correcto. Es una imagen. sí Lo primero que puse. Fue esta imagen. Eh, que tiene los clavos, voy a eliminar todo lo que está encima, nada más para demostrar. Es una imagen que yo agregué de aquí de la izquierda, de imagen, busqué, creo que en Pixabay, busqué eh, Nails para encontrar una imagen que tuviera clavos, y aquí me fui buscando hasta que encontré alguna imagen que tuviera... Este clavos que yo pudiera agregar. Y bueno, ahí me fui buscando hasta que encontré esta. Que tenía clavos y hasta como de diferentes materiales. Lo que quiero es que cuando el estudiante le dé clic en alguna parte de esta imagen. No le quiero eh, dar eh, la, la interactividad de que dándole clic en toda la imagen. Se vaya a la siguiente parte de la misión. Quiero que cuando le dé clic en una parte muy especial de la imagen lo mande a la siguiente parte de la misión. Y para eso son estas áreas moraditas que se llaman áreas invisibles. ¿Cómo se generan estas áreas invisibles? Me voy a ir del lado izquierdo al panel de elementos interactivos. Y es el último tipo de elemento interactivo que está en la parte de hasta abajo, que se llama... Área invisible. Está debajo de todos los botones y de todos los números y letras. Hasta abajo está área invisible. Le dan clic en área invisible. Y bueno, aquí dice que me la puso fuera del canvas. Ahí está. Y les crea un cuadrito morado nuevo. Y ahí está. ¿Cómo funcionan estas áreas invisibles? Ustedes les ponen de qué tamaño quieren que sean. Dónde quieren que esté... Eh, colocada encima de cualquier parte de la de la página que ustedes lo quieran poner voy a hacer un área un área secreta pequeñita ahí en medio de la nada y a estas áreas ustedes les pueden dar interactividad no son áreas áreas ahí el estudiante no va a ver nada son solamente cosas por donde el estudiante va a poder pasar el mouse y ustedes le pueden poner interactividad de una etiqueta, una ventana, un ir a página o un enlace. Yo lo que puse encima de cada clavo fue un ir a página para que los lleve a la página correcta si eligen el clavo correcto. Aquí está. le voy a poner eh, una etiqueta que diga espacio secreto. Ahorita nada más para poner el ejemplo y le voy a dar jugar esta esta nueva página que tengo. Entonces, si se fijan, las áreas moradas, esas áreas moraditas invisibles no están. Si yo paso el mouse por aquí encima, ¿se acuerdan que puse mi letrerito espacio secreto? Ahí está. Entonces así puedo incluir mensajitos o clics, nada más pasando el mouse. Y aquí tengo para dar clic en los clavos. Entonces, o oh no, la estructura ha colapsado. Intenta de nuevo... Aquí nada más agregué una imagen de algo. Entonces no era ese clavo. Lo intento de nuevo. Ver, puse el botón para eso. O oh, no ha colapsado. Intenta de nuevo. Aquí o oh, no ha colapsado. Entonces ya podrán inferir que este es el bueno. Le doy clic y me manda mi siguiente misión Que va a ser un encuentro a la llave. Ahorita les explico este. Porque quiero explicar una cosa más de este. Agregué estas lucecitas. Amarillas. ¿Qué, ¿Qué pasa si las quito? Las voy, a, las voy a pasar y las voy a poner acá de este lado. Si me voy acá, nada más me sale así. Y a lo mejor, ignoren esto que quedó acá, y a lo mejor llego a esto y el estudiante dice, golpea el clavo correcto y a lo mejor algún distraído dice, pero no sé a dónde darle clic o cómo que al clavo correcto, ¿Cómo, de, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde empiezo a buscar? Ustedes pueden agregar algunos otros elementos con este tipo de efectos para tratar de darle pistas al estudiante de a dónde tiene que ir. ¿Y qué es este elemento? Simplemente agregué de entre mis recursos, agregué un círculo, una forma. Es un círculo que puse encima del clavo le cambié aquí arriba el color, al color como doradito y le agregué transparencia y creo que le puse transparencia como del 35, 40 Ahí está y le agregué una animación, la animación que le puse a esto para que parezca que es como una lucecita de ven aquí, le puse continuo y le puse este de, creo que este de entrada salida es, sí entrada-salida, pero bueno, aquí hay varios, pulso, destello, pálpito, pueden buscar cuál es el que se ajusta mejor al tipo de ambientación que ustedes tienen y ponen los colores. Y además de eso, tuve que ponerle a esa imagencita la misma interactividad que tiene el área debajo, para que también, si le dan clic al círculo de ese color, pues también los lleve a la página que yo quiero que en este caso era la de o oh no la estructura se ha colapsado, como los moví, ya no sé si quedaron... Cristian, corriendo. antes de seguir avanzando, el profesor Adelante. Alejandro, este, tiene, levantó la mano. Adelante, dime. Sí, gracias, gracias a los bueno, dos. Eh, otra, opción ahí, otra opción ahí, Cristian, podría sí. ser poner esos elementos en una capa de abajo, ¿no? En, para, ¿sí? no, para no tener que repetir el proceso de dotarlos de interactividad, ya tenías los clavos dotados de, bueno, los cuadritos morados invisibles dotados de interactividad, ¿correcto? Así es, podríamos ordenarlos y moverlos para que esté todo, todo en orden. Ahí está. Es que ahí ya, como que ya me dificultó la, la edición, pero nada más acordarte de, de acomodar todo bien. Sí, el orden. Gracias. Es el orden de, de, de, de los factores, sí, <ríe> y cómo acomodamos. Y, oye, Cristian, eh, ahí está. el profesor Odet eh, pregunta: ¿cómo llegas a las imágenes? ¿Correcto o incorrecto? Ah, ahí está. Yo puse una página acá adelante, construí una página que simplemente tenía la imagen de la casa que ya se cayó porque le dieron clic al clavo incorrecto, un letrerito. De texto, de o oh no, la estructura se ha colapsado y agregué un botón que dice intentar de nuevo y al botón le puse que se regrese a la página de los clavos. Entonces ya nada más le puse a todos estos clavos, que son los incorrectos, de interactividad, les puse que se vayan a la imagen de que se cayó la casa y al clavo correcto le pongo la imagen que lo lleva eh, que lo lleva a la página de la siguiente emisión. En sí. la imagen amarilla es donde cargaste la foto, ¿verdad? Del, de la, del clavo incorrecto. En la Ajá. imagen amarilla. En no, la imagen. En, la, en la transparente sí. nada más es para que tenga la interactividad. Y también si le dan eh, clic en cualquier parte de esta parte eh, eh, morada, los lleva como si lo hubieran tratado de dar al clavo. Ah. Ya, los lleva hasta acá. O sea, le pusiste las dos. Sí. En las, tanto en la amarilla como en la invisible, le pusiste las dos. Sí, nada así para no fallar. Ajá. Así es. Bien, y el profesor Carlos eh, menciona, pregunta, ¿cómo generaste los espacios morados? Los espacios morados, para recordar cómo hacemos las áreas invisibles, nos vamos a elementos interactivos del lado izquierdo. Y es la última opción de los elementos interactivos. Dice aquí, área invisible. Le damos clic y aquí nos aparece una nueva área invisible a la que nosotros podemos asignarle cualquier interactividad. Ya sea etiqueta, ventana, ir a página o hasta enlace de una página externa. Ahí están las áreas invisibles para recordar esa parte. Eh, Cristian, tenemos una sí. pregunta en Slido. Claro. Eh, dice co, eh, de la profesora Claudia, ¿cómo, vari, cómo ah, varía? Esa es la que este estamos qué? atendiendo ahorita. Ah, perfecto. En eso andamos. Muy bien. Muchas gracias. De nada. Y, bueno, esta es la parte de cómo usamos una imagen que se usa mucho en los, en los escape rooms que revisaron en las plantillas, cómo cambio la imagen y cambio a que diferentes partes de la imagen sean navegables y puedo agregar mi propia imagen o varias imágenes. Y bueno, ahí le vamos dando este clic a, a todo y creamos nuestra, nuestra propia interacción a partir de una o más imágenes. Vámonos a este. Esto es de descubrir que creo que ahí está en el de misterio, ¿no? el de la linternita y la muevo, y creo que hay otro que tiene también, hay que mover una linternita para, para encontrar algo, podría cambiar la forma de la linterna por una lupa o alguna otra cosa. Y aquí me dice específicamente esta, esta imagen que yo hice, puse un bosque oscuro y en ese bosque escondí una llave. La llave es una llave de color negro, que se esconde muy bien ahí, pero yo puedo utilizar este, esta linterna, que es un círculo de color eh, blanco translúcido, arrastrable, como nuestra caja que hicimos hace un momento. Yo la puedo ir arrastrando por la imagen y tratar de ir encontrando la llave. Bueno, yo ya sé dónde escondí la llave, ya casi llego. Ahí está la llave, ahí la puse, ahí es donde la escondí. ¿Cómo construí esto? Fue simplemente cuidando el orden de los elementos que fui poniendo. Me voy a ir a esa página de Encuentra la llave. Y entonces tengo en el fondo, puse la imagen. Encima del fondo puse mi llavecita, que la voy a poner en color blanco para que se vea y la puedan encontrar. Ahí está, es mi llavecita. ¿De dónde saqué la llave? Me fui a recursos y le puse aquí en buscar recursos, aquí. Y ya me empiezan a salir un montón de llaves. Entonces la voy a cambiar ahorita por esta de corazón. La voy a poner en blanco para poder trabajar con ella. Y ahí está. Puse mi llave de corazón escondida. La pongo donde la quiero esconder. La voy a esconder ahora aquí. Y la pongo de un color muy similar al color del fondo, para que sea difícil de encontrar. Ya está. Lo último es que necesito ponerla en el orden de capas correcto, para que cuando yo mueva este círculo, encuentre la llave. ¿Cuál es ese orden de capas correcto? Si yo pongo esto hasta arriba... Realmente el círculo hasta, hasta arriba de las capas no me ayuda mucho a encontrarla. Tiene que estar en una capa justo entre el fondo y la llave, que es lo que acabo de hacer ahorita acomodando las, las capas. Justo entre el fondo y la llave. Les voy a poner otra vez cómo se ve. Y es más, le voy a cambiar, le voy a quitar la transparencia a mi lucecita para que se note muy bien. Si yo la dejo arrastrable pero la dejo adelante de la llave, no me ayuda a encontrar la llave. Me voy otra vez aquí arriba, al de ordenar, y los pongo. Y ahí está. Miren qué fácil. Ahora sí. Me ayuda justo en el orden a encontrarlo. Y le voy a regresar la transparencia a mi linternita para que ya funcione más como una lucecita que yo voy pasando. Último paso que hice. Aquí está prender el arrastrar no se les olvide los elementos que quieren que se puedan mover hay que habilitarles el arrastrar lo voy a poner en jugable otra vez ahí está ya puedo comenzar a arrastrar comenzar a arrastrar y ahí está mi llavecita de corazón listo lo que me falló ahorita es que no le puse la interactividad de que al encontrar la llave le doy clic y me lleva a la siguiente misión Ahorita se lo ponemos, pero lo que quería aprovechar ahorita era recordarles esta ayuda que está ahorita, la dejé prendida. Dejé prendida la ayuda de los elementos arrastrables. De tal manera que si el estudiante llega y encuentra esto y dice encuentra la llave, le puede dar clic arriba y miren, genial y le dice, hey, ese circulito le puedes dar clic y lo puedes arrastrar. Le voy a agregar dificultad quitando esa ayuda. Le quito el indicador de elementos arrastrables. Lo vuelvo a poner a, a jugar y ya no le dice nada. Le dice encuentra la llave y con lo que está aquí a la vista, invéntatelo. Eh, Marcela, tienes la mano levantada. Adelante. Sí, tengo una duda. Eh, por ejemplo, veo que las plantillas ya tienen ahí precargado como los fondos y todo eso. Uh -huh. ¿Se puede cambiar los fondos y demás también sí. para darle otra, como otra historia? Porque, por ejemplo, los que son así como de misterio, todos muy oscuro y demás. ¿Se sí. le puede cambiar? Sí, lo puedes cambiar a cualquier imagen que, que tú necesites. Eh, y nada más te acuerdas siempre de, de cambiar la, los elementos de navegación y de, de interactividad. Muchas así. gracias. Y por acá, ¿cómo sabemos cuántas capas son el número correcto? Eh, cada vez que tú agregas algo, Genial y te hace una capa. Entonces, ¿cuántas capas vas a tener? Tantas como elementos eh, hayas agregado aquí. Entonces, bueno, mientras contestaba la pregunta de Marcela, ya le agregué a la llave el elemento de interactividad, de que al darle clic a la llave, los lleve, ahí está la llave, ahora sí, al darle clic a la llave, nos lleva a nuestra última misión que vamos a ver el día de hoy. Eh, darnos esta presentación para trabajar. Sí, ahorita busco la manera en, en, de compartírselo. Ya vimos áreas invisibles, ya vimos esconder y buscar con una linterna o una lupa. Ya vimos lo que es eh, eh, llamadas de atención. Vamos a lo último que les voy a mostrar el día de hoy, que es las páginas con contraseña. Entonces, ahorita todo lo que vimos... Y uno de los comentarios que escuché, así en algunos breakout rooms, es de que en todos los casos siempre es de ir colectando números y ponerlos, ¿no? Así vienen todas las plantillas ya hechas. Pero no es lo único. Ustedes podrían también pedirle a los estudiantes que contesten con una palabra, tal cual con un password, con una contraseña que sea una palabra, que es lo que voy a demostrar ahorita. Yo puse esta que dice, para salir deberás conocer la contraseña genial. Vamos, le dan clic y dice, esta página necesita contraseña. Y tienen que escribir aquí los estudiantes la contraseña para poder salir. Y en este caso no, solo, no son necesariamente números, como en los ejemplos que tenemos en las plantillas. Puede ser cualquier palabra, todo el teclado. Entonces, de hecho... Antes puse aquí la ayuda de todos escriben minúsculas. Antes de poner la contraseña, ¿cómo lo hice? Me voy a las páginas y en la página, aquí le puse este botón, te va a llevar a la página de la salida, que es esta página donde puse el letrerito de lo hemos logrado. Entonces en la interactividad le doy clic al botón y me lleva a la página de lo logramos. Y luego en esa página de lo logramos ya aparece aquí una llavecita de que tiene una contraseña. Ustedes a cualquier página le dan clic aquí en, las, en los tres puntitos de opciones y nos aparece una opción que dice añadir contraseña a la página. Entonces ustedes a cualquier página le pueden poner que se habilite y que esa página sea visible hasta que se escriba una palabra. Entonces, en este caso, esta que va a ser mi salida, aquí le puse ya la contraseña, aquí está del lado izquierdo, ahí está la palabra, ya la podría cambiar, en este caso es Geniali. Y pueden cambiar algunas cuestiones de la página de la contraseña acorde a lo que ustedes necesiten los colores de la interfaz y pueden inclusive cambiar el texto, escribe la contraseña genial o alguna otra frase que ustedes necesitan para que el estudiante eh, sepa y le pongo solo en minúsculas. Ahí está. Y me voy a ir otra vez a jugarlo. Para salir, debes conocer la contraseña. Genial. Le doy clic en vamos. Solo en minúsculas. Y la contraseña la estoy escribiendo. Y listo. Ya pude salir. Y bueno, aquí puse un GIF. Lo logramos. Y...